Desde la estrategia Yo Soy el Cambio, el grupo de los inspiradores, queremos aportar a la transformación de nuestros aprendices así. Haciendo que tu vida sea nuestro proyecto. Promoviendo sus habilidades blandas, aporto a su calidad de vida. Siendo consciente de quién soy, en qué me quiero convertir y de esta manera ayudar a otros a que también construyan y lleven a cabo sus sueños. Tú eres el herrero de tus sueños y yo el martillo que guaja. Para mis queridos aprendices, siempre deben tener en cuenta que contactándonos desde el corazón, controlamos nuestras emociones.